Hola amigos rubiqueros, en el presente tutorial vamos a aprender a resolver el cubo de 5x5x5. Por por para ello vamos a enseñaros un método sencillo pensado expresamente para principiantes. Es un método que se basa principalmente en repetir muchos algoritmos muy sencillos de forma muy sistemática. En primer lugar, resolveremos los centros. Los centros son la superficie de 3x3, colindantes a la ficha central de la cara. Posteriormente, resolveremos las aristas. Las aristas son los tripletes de piezas que tienen dos colores. Para, finalmente, resolver el cubo completamente. Para resolver el cubo de 5x5x5 por por con cierta soltura, antes os recomendamos que aprendáis a resolver el cubo de 3x3x3 por por y 4x4x4. Por por en primer lugar, vamos a proceder a resolver los centros. Por convenio, vamos a empezar a resolver la cara blanca. Por lo tanto, lo primero que hacemos es buscar la ficha central blanca, que en este caso, como vemos, está aquí. Bien, nuestro objetivo es poner todas las fichas blancas colindante a la ficha central blanca. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es poner el máximo de fichas blancas arriba. Es decir, buscamos aquí, buscamos más, por ejemplo, esto... vale con esto es suficiente y posteriormente lo que tenemos que hacer es localizar el resto de fichas blancas aquí tenemos una otra otra y otra bien entonces lo que tenemos que hacer es con las fichas blancas en la cara frontal vamos a ponerlas en la cara de arriba manteniendo siempre las mismas posiciones es decir Vamos a colocar las que están aquí, aquí, o las que están aquí, aquí. Y para ello vamos a usar siempre dos algoritmos. Para colocar las que están aquí, aquí, procedemos a hacer el siguiente algoritmo. ii, I, f, m, f', prima ii', f y m'. Y como hemos visto, la ficha que antes estaba aquí, ahora está aquí colocada. Nos buscamos otra ficha blanca, por ejemplo esta. Y la colocaremos en esta posición de la cara de arriba. Es decir, tiene que estar en esta posición de la cara frontal para poder colocarla en esta posición de la cara de arriba. Y para ello procedemos a hacer el siguiente movimiento. Y, y F, DD', D', F', I, prima, F, DD. D. Y, como vemos, ya la hemos colocado en su correspondiente posición en la cara de arriba. Buscamos otra. Por ejemplo, esta de aquí. Como hemos visto, la colocamos de nuevo en esta posición. Es muy importante que recordemos que tiene que estar siempre en esta posición o en esta posición de la cara frontal para poder colocarlo en esta posición o en esta posición de la cara de arriba. Bien, buscamos aquí una que esté libre en la cara de arriba y procedemos a hacer tal vez el mismo algoritmo. I, I F, D, D', F', I', I' F'. Y D. Ya nos quedan dos, buscamos otra, vemos que aquí ya está, la colocamos en esta posición de la cara frontal y la colocaremos aquí. Y aplicamos el otro algoritmo, ii, I, f, m, f', prima I', f y m. Y ya nada más que nos queda una. La localizamos. Está aquí. La colocamos en la cara frontal. Tenemos que tener cuidado de no deshacer la cara que ya tenemos hecha, o que ya tenemos casi hecha. ¿Vale? Y la colocamos en su correspondiente posición. Esto lo colocamos de nuevo en su correspondiente posición. Y aplicamos de nuevo el algoritmo. I, I, F, DD' D', F', I, I', F, y D, D, Y como vemos, ya tenemos el centro de la cara blanca resuelta Y ahora procedemos a hacer lo mismo con el resto de, de centros. Como vemos, ya hemos resuelto casi todos los centros. Solamente nos quedan los dos últimos, el azul y el naranja. Bien, pues simplemente procedemos con la misma metodología que antes. Colocamos la máxima, la máxima cantidad de fichas en su correspondiente centro. Vemos que nada más que nos quedaría por poner dos. Y colocamos las correspondientes fichas en su posición correcta. Vamos a colocar esta que está aquí en la cara frontal en esta posición que está aquí en la cara de arriba y procedemos i i f d d prima f prima i i prima f d y simplemente nos quedaría por colocar las últimas dos esta de aquí en esta de aquí y en, en esta de aquí en esta de aquí y procedemos con el otro algoritmo y I, I, f m f prima y prima f y m prima y como vemos tenemos ya colocados todos los centros